¿Quién se enriquece? clase que apresice. Es así como resistimos las crisis. Damos La vida pequeño, cooperativa, autogestionada o recuperada porque no tienen patrón. Subsistiendo sin intermediarios. Solidaridad de clase a quien resiste Es así como resistimos las crisis. Damos vida pequeño, cooperativa, autogestionada o recuperada porque no tienen patrón.